Hola a todos, en este video vamos a ver sobre control de flujo, específicamente las estructuras de comparación, el if y el else. No es muy distinto de otros lenguajes, es muy sencillo, solamente hay que utilizar la palabra reservada if, la condición a evaluar, lo que vamos a ejecutar y para cerrar con la palabra end. Por ejemplo, Los operadores de comparación no son distintos de otros lenguajes. Por ejemplo, también, aparte del igual que vemos acá, podemos utilizar el distinto, el mayor, el menor, el mayor igual, etc. Por ejemplo, si queremos utilizar una variable... Queremos ver el caso que sea distinto de nulo. Lo podemos utilizar con esa comparación, pero en Ruby lo podemos hacer más fácil directamente diciendo solamente si sí, día que en este caso va a evaluar si nuestra variable no es nula. Por lo tanto, asimismo, si queremos utilizar una comparación para el caso contrario, o sea, si no queremos que fuera martes, lo podemos hacer con el if not pero para hacerlo eh, más fácil entender el código existe también la palabra unless con lo que decimos que a menos que día y va a evaluar el caso contrario también se pueden utilizar como podemos ver en este ejemplo utilizando una variable de la clase time si el día es viernes hoy será viernes si queremos decir si no sí si hoy o sea el día que hoy es viernes pero si fuera sábado diría hoy es sábado caso contrario con el else no es viernes o sábado Este es un método especial que podemos utilizar de la, porque es la clase time Pero a su vez también podemos utilizar métodos de distintas clases, por ejemplo Volviendo al caso de hoy, si el día martes Como es una string podemos comprobar que en este caso no será cierto pero si lo dejamos vacío ya que empty es un método de la clase string a su vez si solamente vamos a utilizar una expresión única o sea solamente vamos a realizar esta única acción y no vamos a declarar más cosas Podemos utilizarlo directamente en una sola línea, diciendo nuestra expresión seguido por el if, sin necesidad de escribir en. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.